El principal objetivo de la charla es eh, presentar algunos resultados eh, relativos a desigualdades minimax recientes y algunas de sus aplicaciones a programación infinita. Bien, los principales resultados, eh, por un lado, eh, consisten en presentar desigualdades minimax bastante generales, en las que la hipótesis de convexidad se relajan, y por otro lado, eh, teoremas tipo eh, multiplicador de Lagrange o Fritz-Jones, en los que se estudia hasta qué eh, nivel es posible rebajar la hipótesis clásica de convexidad. Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del seminario de los cursos de doctorado de Estadística, Optimización y Matemática Aplicada. Eh, hoy tengo el placer de presentaros al profesor Manuel Ruiz Galán, que es profesor titular de universidad de la Universidad de Granada. Eh, es una de las recientes incorporaciones al grupo de optimización continua de la SEI eh, con el que hemos coincidido recientemente en Oviedo. Y eh, bueno, eh, tengo aquí algunos datos para que nos hagamos eh, pues una idea: eh, 53 artículos en Masainet, más los que no estén en Masainet. Eh, 198 citas por 136 autores, eh, ha trabajado en análisis funcional, en análisis numérico y eh, ya lleva un tiempo también trabajando en temas de optimización eh, con eh, trabajos como el que hoy nos va a contar sobre eh, Minimax, sobre bueno, eh, desigualdad de Minimax y eh, programación eh, infinita no lineal. Así que es un placer tenerte a ti ah, a y a a ti también. Estamos... <ríe> Muy bien, pues nada, en primer lugar quiero agradecer a Juan Soma la invitación y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, eh, la idea básica, la idea fundamental de, de la charla va a ser eh, presentar las desigualdades minimax como una, una herramienta analítica eh, y, por un lado, bueno, eh, vamos a hablar sobre algunos resultados recientes sobre este tipo eh, de teoremas y, además, eh, vamos a insistir eh, en, en su aplicación, la forma en que se pueden aplicar como herramienta potente para eh, resolver muchos problemas relacionados, por ejemplo, con programación infinita. Eh, bueno, a ver. Eh, la charla consta de tres partes, en la primera eh, vamos a, a contextualizar eh, qué, es, qué entendemos por una desigualdad minimax, vamos a hablar de algunos resultados clásicos y la forma en que se pueden aplicar. La segunda parte se ocupa de algunos resultados recientes y en la última veremos ya las aplicaciones más novedosas. Eh, un momentín, un segundillo. Ahí está. Bueno. Eh, si nosotros tenemos una función definida en el producto de dos conjuntos arbitrarios, siempre, siempre se verifica esta desigualdad. Esta desigualdad entendida en el sentido de que, por ejemplo, si fijamos un, y, un x consideramos el ínfimo de todos estos valores y obtenemos un valor que puede incluso ser menos infinito y tomamos el supremo en x. Siempre siempre es el supremo del ínfimo en f es menor o igual que el ínfimo en y del supremo en x en f. Esa desigualdad, como muestran ejemplos muy simples, puede ser estricta. Entonces una desigualdad minimax o un teorema minimax no es más que un resultado que asegura, bajo hipótesis adicionales, que la desigualdad contraria se cumple y por tanto la igualdad, simplemente. Es una desigualdad minimax. Bien, para tener una idea de qué tipo de hipótesis suelen manejarse en este tipo de resultados, vamos a recordar la relación que existe entre la desigualdad de minimax y los puntos de silla. Si una función de dos variables admite un punto de silla, es decir, f. Al, eh, al fijar la segunda variable y cero alcanza un máximo en x 0 y justo al revés en la otra pues eh, justamente, justamente eh, tenemos una desigualdad minimax de este tipo en el que el ínfimo de la izquierda se alcanza y el supremo de la derecha también pero en definitiva una desigualdad minimax claro pensando en la geometría típica que tiene un punto de silla un punto de silla, que es cóncavo en, a lo largo de una variable y convexo a lo largo de otra, podemos pensar, podemos pensar y en efecto así ocurre, que todas las desigualdades minimax requieren algún tipo de convexidad. Entonces, efectivamente así ocurre. Todos, todos los resultados minimax, todos tienen que involucrar... Ahora, después lo justificaremos algún tipo de convexidad. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, además, hay alguna hipótesis topológica que garantiza que se cumple la desigualdad. Un ejemplo Vamos, un momentillo. Ay. Un ejemplo típico e importante de desigualdad minimax es esta que recogemos en este resultado, que podemos llamar desigualdad minimax básica. En él, en él, Aparecen dos tipos de hipótesis. Como hemos dicho antes, tenemos una función f de dos variables que es cóncava en x y convexa en y. Cóncava en x significa que al fijar cualquier elemento de y la función que obtenemos es cóncava, es igual con todas las propiedades. ¿vale? Y además, y además, además, en primera variable tenemos una hipótesis topológica, dos hipótesis topológicas, mejor dicho, adicionales. x es compacto y f es continua en X. Bajo esa hipótesis se cumple esta desigualdad minimax que básicamente surge en casos particulares en el trabajo original de von Neumann hasta el trabajo de Fan del año 53 ese resultado claramente es asimétrico puesto que la hipótesis la hipótesis lo son sobre x sobre x estamos exigiendo hipótesis topológica y no tiene estructura topológica alguna Y además, y además eh, claro, el supremo, los supremos que aparecen, por la hipótesis topológica, se pueden convertir en máximo. El hecho de que nosotros podamos en una desigualdad minimax, cambiar supremo por ínfimo, no es en absoluto trivial. No es en absoluto trivial. ¿Por qué? porque una desigualdad de minimax en la que el supremo de fuera, realmente el máximo, el supremo que aparece aquí dentro es irrelevante, el que el que aparece aquí fuera sea máximo me está dando un resultado de existencia, lo podemos leer, leer de esta otra forma, existe un elemento en x0 de forma que se tiene esta igualdad, eso como, como veremos no es, en trivial, no es en absoluto trivial y da resultados muy potentes, muy potentes y bueno y con demostración elemental, ahora veremos. También conviene eh, indicar que, un momentillo, ahí, que en ocasiones cuando nosotros tenemos una desigualdad minimax no nos interesa tanto tanto evaluar, conocer exactamente cada uno de los dos miembros que aparecen, sino más bien, más bien tener una estimación de uno a partir de otro, ahora lo veremos con algún ejemplo. Y lo que yo creo que es más importante de este tipo de resultados es que una desigualdad minimax puede convertir un problema en un resultado. O sea, nosotros podemos plantear un problema en términos de una desigualdad minimax que corresponde a uno de los dos miembros y la respuesta al problema nos la da justamente el otro miembro. Ahora, ahora todo esto, como digo, lo vamos a ilustrar con un ejemplo simple pero, pero bastante ilustrativo. También, también eh, la forma en que se usan las desigualdades mínimas permite transformar un problema sofisticado en el que se pretende probar la existencia, de un, de un, por ejemplo, de, de una función en un espacio de dimensión infinita, en términos simplemente de la existencia de un número, de un escalar. Y, por supuesto, tiene que haber algún tipo de compacidad de por medio. Esto es lo que eh, Simons llama en su libro la técnica minimax. La técnica minimax que consiste, como veremos, básicamente en aplicar todo eso que hemos puesto ahí. Entonces, para, para motivar una primera aplicación, vamos a recordar el lema de lax Milgram que afirma que eh, en un espacio de Hilbert real, una forma bilineal continua y coercitiva representa a todos los elementos del espacio, en el sentido de que si identificamos un elemento del espacio con el correspondiente del dual, siempre podemos encontrar un único elemento que nos devuelve el elemento y cero. Bien, pues el primer problema que nosotros vamos a plantear es una versión de este resultado para espacios normados. <coughs> y en lugar de considerar todos los elementos del dual, pues vamos a ver cuando un elemento del dual viene representado por una forma bilineal de hecho podemos suponer algo incluso más suave que es, en lugar de un funcional lineal y continuo, una función cóncava entonces si nosotros notamos por e estrella el dual de un espacio normado el dual topológico, el problema que planteamos es este de aquí si nosotros partimos de una forma bilineal que está definida en un producto de espacios normados, el, el primero reflexivo, c un subconjunto no vacío y convexo de f y fi una función cóncava definida en c, la pregunta es ¿podemos encontrar un elemento en e de forma que para todo elemento i en c fi de i sea menor o igual que a de x0y? sea lineal y c sea todo el espacio f lo que tenemos una igualdad estamos busque, preguntando cuándo a representa cuando a representa a ese elemento del dual en general como digo para pues una función cóncava y la hipótesis de continuidad que hay que exigir a la forma bilineal es simplemente esta de aquí que al fijar los elementos en segunda variable los elementos de c aparezca un elemento continuo bueno pues entonces vamos Vamos a traducir ese, esa pregunta que planteamos ahí en términos de una desigualdad de minimax. La pregunta que nos planteamos es esa: ¿no? ¿cuándo es posible encontrar un elemento x0 del primer espacio de forma que todos los para todos los elementos y de c, fi de i sea menor o igual que a de x 0 y? Claro, eso, una primera simplificación muy simple es localizar el elemento x0. x0 un elemento del espacio, pues estará en una bola cuando existe un alfa, de forma que, si notamos por b sub e a la bola unidad del espacio, eh, x0 se queda dentro de esa bola y verifica la misma desigualdad. Por lo que es lo mismo, esta, esta condición de aquí la podemos escribir equivalentemente como, aquel, como el ínfimo de i en c de esta diferencia sea mayor o igual que 0. Y ahora nos liberamos de este x0 existe un alfa mayor o igual que cero de forma que el máximo en la bola de esta cantidad es mayor o igual que cero de acuerdo o sea que lo que hemos hecho es plantear en términos de máximo mínimo ínfimo supremo da igual la cuestión que teníamos en un principio bueno pues tenemos aquí máximo de ínfimo vamos a ver si podemos aplicar el teorema minimax Claro, el teorema minimax tendremos que concretar la, la, el, el primer conjunto x, eh, la bola, el múltiplo de la bola, el segundo conjunto c, ambos son convexos, como el espacio es reflexivo, este múltiplo de la bola es débilmente compacto, y la función, esta de aquí, f de x y, la forma bilineal menos fi en y, que claramente es convexa en y, afín en x y además continua, débilmente continua. <coughs> Por tanto, podemos reemplazar aquí máximo, ínfimo, ínfimo, máximo. Este es el problema, y ahora vamos a ver qué, qué solución da la desigualdad de minimax. Intercambiamos ínfimo por máximo, pero ahora aquí, claro, el máximo en este múltiplo de la bola es simplemente la norma alfa, la norma de A.I, con lo cual lo que tenemos es, esa, es ese resultado. Entonces, de una forma bastante simple, hemos probado esta versión del teorema de Las milgram Con los datos anteriores, el hecho de que exista un elemento en X0, de forma que φ de Y es menos o igual que A de X0 i Y, equivale a que exista una constante, de forma que verifica esta desigualdad. Existe un vector, existe una constante. Mucho más simple, mucho más simple. Este resultado generaliza, vamos... Eh, eh, el resultado clásico de las milian y otras muchas versiones que en el, en el contexto de espacios normados, porque todas ellas se ocupan no de cuando un funcional lineal o una función cóncava es representada por la forma bilineal, sino cuando todos los elementos del dual son representados mediante la forma bilineal. También se obtiene una estimación de la norma que será importante desde un punto de vista numérico, ahora lo comentaré un pelín más adelante. Usando el teorema de acotación uniforme o de Banach-Steinhaus es posible en bueno, el caso lo que he dicho antes el caso de un funcional es posible obtener una versión global. La reflexividad, la reflexividad, es importante, o sea, nosotros la hemos usado como parte del teorema minimax, eh, la compacidad de, de X que es un múltiplo de la bola pero, pero es esencial, puesto que cuando el espacio no es reflexivo es posible encontrar ejemplos fáciles como uno que, que indicamos ahí, eh, en los que el teorema no es cierto. De hecho, de hecho, usando el teorema de James, el teorema de compacidad débil, en su caso particular más importante, que afirma que un espacio de Banach es reflexivo si y sólo si todo funcional alcanza su norma, ¿verdad? usando ese resultado es muy fácil demostrar que si tenemos un espacio de vana E, F, otro espacio normado no nulo y un funcional, de forma que todas las formas bilineales y continuas representan a ese funcional, necesariamente tiene que ser reflexivo. O sea que digamos que esa hipótesis de reflexividad ha sido necesaria en el, en el tema minimax, pero realmente es esencial en el tema de las miligrams Bien, como digo, se puede obtener una versión global en el sentido de que no solo tenemos respuesta para cuando un funcional concreto o una función cóncava se puede representar mediante una forma lineal, sino cuando todo ello ocurre. Es una condición uniforme y un control, un control, como digo, de la norma de la, la solución. Ese tipo de resultados se pueden extender a espacios localmente convexos en lugar de considerar una única igualdad o desigualdad variacional para un número finito. Y, eh, y además, como veremos ahora después en un momentillo, eh, se, pueden, eh, se pueden obtener aproximaciones numéricas de las soluciones usando, usando, entre otras cosas, la estimación de la norma que nos da ese resultado. Sobre esto hablaré un pelín más adelante, eh, y digamos y digamos que la aplicabilidad del resultado que acabamos de ver, el resultado clásico de von Neumann y Fan esencialmente, termina aquí. Cuando nosotros trabajamos con sistemas con un número arbitrario de desigual, de, de ecuaciones variacionales, eh, no podemos no podemos usar el teorema mínimas básico. Entonces, la idea va a ser, eh, a continuación, dar un resultado algo más general para poder aplicarlo y deducir resultados más generales en este sentido y otros que comentaremos más adelante bien para terminar esta introducción sobre desigualdades de minimax una observación importante que me gustaría hacer es la siguiente eh, una desigualdad minimax propiamente dicha es lo que hemos dicho no un resultado que bajo ciertas condiciones afirma que se cumple esa igualdad en ocasiones también Aparece en la literatura una desigualdad minimax o desigualdad minimax tipo fan para funciones en las que X e Y son iguales y lo que se prueba es que el ínfimo en la diagonal es menor o igual que el supremo en X del ínfimo en Y. Esto realmente no es una desigualdad minimax propiamente dicha. Lo que ocurre es que como aparece el supremo, el ínfimo, pues también se le llama así. Realmente, últimamente a este tipo de resultados se les llama problemas de equilibrio es lo que se conoce como problemas de clive en el sentido escalar pero eh, no son desigualdades mínimas es cierto que claro de los tres números, bueno, permitimos que sean como he dicho antes más o menos infinitos, que aparecen este, este y este siempre este es menor o igual que este de aquí fácilmente comprobable, con lo cual claro en el momento que se verifica la, la desigualdad mínima, con la misma hipótesis tenemos una desigualdad de fan. Lo que ocurre lógicamente es que se pueden obtener resultados tipo fan con hipótesis más débiles para garantizar para garantizar que se cumple esa desigualdad. Vale. Ahí tenemos un ejemplo de una función en la que se verifica esta desigualdad y no aquella. Bueno. Vamos ya entonces con, con lo que son resultados más, más recientes y que nos van a permitir deducir eh, resultados un poco más, más generales que los que hemos comentado hasta ahora. Bien, ¿qué ocurre? Eh, como hemos indicado antes, en una desigualdad minimax siempre aparecen hipótesis, siempre, ya veremos que necesariamente así tiene que ser, hipótesis de convexidad, siempre. Claro, desde, desde el año 28, desde la desigualdad de von Neumann, la idea ha sido debilitar la hipótesis de convexidad para que se puedan seguir verificando las desigualdades minimax bajo esa hipótesis más suave. Entonces, aunque son resultados clásicos, pero eh, esencialmente, esencialmente desde los años 50 del siglo pasado se han marcado dos, dos líneas eh, por las que se ha seguido. Una en el contexto lineal, a partir del trabajo de Sion, que eh, en ese contexto se han usado la de, la, como hipótesis la eh, cuasiconvexidad y sus generalizaciones, es decir, cuasiconvexidad, una función que los subniveles son convexos. Ahí necesariamente necesitamos un, un contexto vectorial, un contexto lineal. Y la otra, línea, la otra línea en la que abrió Fan en el año 53, ...en la que se usa una hipótesis de convexidad, que ahora recordaremos... ...en la que no se precisa ninguna estructura lineal... ...tiene sentido en cualquier conjunto. Antes de entrar en, en, en detallar esta hipótesis... Vamos, un momentillo, ...vamos a ver cómo cualquier función que verifique la desigualdad minimax... ...necesariamente verifico una hipótesis de concavidad y una hipótesis de convexidad en X e Y respectivamente. <ríe> ¿Cómo podemos hablar de convexidad si no tenemos estructura lineal? Pues muy fácil, vamos a llevarnos todo, todos los conceptos de X y Y a R, a este espacio vectorial, vía F y vamos a usar que se cumple la desigualdad minimax. Entonces, si denotamos por delta M al simple unitario de Rm, por ejemplo, centrándonos en y, en la segunda variable, si consideramos... Claro, no podemos considerar una combinación convexa de elementos de y, puesto que y, como hemos dicho, en principio no tiene estructura alguna. Pues, ¿qué podemos hacer? Considerar una combinación convexa de esta forma, donde x es un elemento cualquiera de x. ¿Qué ocurre si se verifica la desigualdad minimax? que el ínfimo del supremo es igual al supremo del ínfimo, que trivialmente, por estar T en delta M, es más pequeño que este supremo. Con lo cual, seguro que, si se verifica la desigualdad mínima, el ínfimo en Y del supremo en F es menor o igual que este supremo. Y de la misma forma, tenemos un, un tipo de convexidad simétrico en X. Bien, pues vamos a darle nombre a, ese, a esos dos tipos de convexidad. Una función f de dos variables en R se dice inf subconvexa en Y cuando se verifica la primera de las condiciones que hemos motivado ahí, cuando el ínfimo en Y del supremo en X de F es menor o igual que el supremo en X de todas las combinaciones convexas de números reales que podemos considerar de esta forma y análogamente en X. Ese concepto, aunque no aparece enunciado, con un, no aparece con un nombre concreto, pero se debe a casa y Columban, ¿vale? de, aparece recogido por primera vez en ese artículo, como una propiedad que aparece en un, en un resultado concreto. El tipo de convexidad al que he hecho alusión antes, el de FAN, perdón, es un poco más restrictivo que este de aquí, puesto que eh, en el caso de FAN, eh, una función se llama convex like en i cuando todas estas combinaciones convexas todas estas combinaciones convexas están siempre minoradas por uniformemente en x uniformemente en x, por la imagen de x en un i 0 concreto. Por ejemplo, si f es convexa en segunda variable, este i 0 podría ser la combinación convexa correspondiente a t y a estos elementos. ¿no? Entonces, este, si aquí en este concepto, aquí perdón, en esta desigualdad tomamos supremo en X y prescindimos de Y tomando ínfimo, pues tenemos insubconvexidad en Y. O sea que el concepto este de insubconvexidad es más general que el de Fan. Y de hecho, como hemos visto a la hora de motivarlo, son condiciones necesarias para que se cumpla la desigualdad mínima. Bien, vamos a ver un ejemplo de funciones in para eso antes de nada lo que voy a hacer es de la forma natural, ¿no? cuando tenemos una función de dos variables asociarle una familia de funciones definidas en el segundo conjunto de la forma natural ¿no? para ir jugando con funciones de dos variables o familia entonces en concreto una forma muy fácil de generar funciones familia de funciones in es esta de aquí vamos a considerar un conjunto no vacío, F, G1 y Gn, funciones definidas de. de Perdona, esto es una I, de I en R, de I en R, e I0 el conjunto factible determinado por esas restricciones. Si consideramos el correspondiente eh, programa no lineal, vamos a introducir el concepto de lagrangiano, el habitual, y de punto de silla. Bien, pues sí, sí el correspondiente lagrangiano admite un punto de silla seguro seguro que la familia formada por las restricciones y f menos el valor óptimo esa familia es insubconvexa. ahora vale, vamos a ver en un momentito, pero digamos una forma de fabricar eh, funciones insubconvexas o sea no, no es, digamos que no es un concepto tampoco muy muy raro entonces la forma de comprobarlo eh, es muy, es muy simple. Fijaos, si tenemos un punto de silla para L, como i cero en particular una solución del problema, es muy fácil comprobar que el ínfimo en I del máximo de todas las funciones es cero. Digamos que ese es uno de los dos miembros que aparece en la desigualdad que determina la insusconvencia de una familia. En ese caso es cero. Y por otro lado, usando que I0, Z0 es un punto de silla de Lagrangiano, en particular tenemos esta desigualdad, que equivale a, en lugar de 0 pongo el ínfimo del máximo de estas funciones y en lugar de esto simplemente divido por la suma de todos los coeficientes para tener un elemento de delta N más 1 en este caso. Entonces es muy fácil comprobar que este ínfimo es menor o igual que este máximo y por tanto tenemos la condición lo importante digamos que no es un concepto eh, artificial, hemos visto por un lado que aparece de forma natural cuando trabajamos con problemas de optimización no lineal y además y además por supuesto que es donde ha surgido con la desigualdad de minimax. Bien, entonces, para, para no perder un poco el hilo, lo que hemos dicho hasta ahora esencialmente es que si una función verifica la desigualdad minimax necesariamente es subincóncava en X e subconvexa en Y. El recíproco afortunadamente no es cierto porque si no me voy a y en fin digamos que ahí está la clave, ¿no? Que de qué forma de qué forma podemos reforzar eh, esos conceptos de insubconvexidad ...para que podamos obtener teoremas mínimas lo más generales posibles. Entonces, en concreto, este de, aquí, este de aquí... ...vuelve a ser un teorema parecido al que hemos presentado antes... ...el teorema clásico, en el sentido de que no es un teorema simétrico en hipótesis... ...tampoco, tampoco en el sentido de que aparece aquí un máximo, aquí un ínfimo... Y la idea es simplemente, ese teorema en pocas palabras lo que dice, yo tengo una función de dos variables, es inf subconvexa en y, es un poquito más, una hipótesis un pelín más restrictiva que subinf en x, ahora la comentamos, y la hipótesis topológica, eh, básicamente la misma que en el teorema minimax, el, espacio, eh, perdón, el primer factor x es compacto y la función continua o incluso superiormente semicontinua. Esta, esta hipótesis, vamos a, vamos a fijarnos un momentillo en ella, es una hipótesis, como digo, que es más restrictiva que la subinfconcavidad tiene que serlo, y eh, básicamente lo que dice es bueno, que si yo restringo f al producto de x por cualquier subconjunto finito que contenga a uno dado, que contenga uno dado, entonces la función es subincóncava en x. El hecho de que contenga a un conjunto finito dado eh, no es trivial, o sea, podríamos exigir, pensar, bueno, vamos a exigir simplemente que la restricción de f a cualquier producto x por y 0 con y 0 finito sea cóncava. Eh, Sería lógicamente una hipótesis admisible por esto que es más fuerte, pero este resultado no solo es más general porque podemos encontrar ejemplos ejemplos fáciles que prueban que no es necesario exigir eso, sino, y que lo que es más importante, que permita obtener una caracterización de la desigualdad minimax. ¿Vale? Digamos que esa es un poco la novedad que hemos usado nosotros, ese conjunto que dejamos libre ahí, que limita. La hipótesis de subir concavidad y queda más juego. En concreto, en concreto, lo que podemos. lo que podemos probar es lo siguiente: si exigimos hipótesis simétrica ahora en X e Y, es decir, X compacto, pero Y también, F superiormente semicontinuo en X, pues F inferiormente semicontinuo en Y. Entonces, el hecho de que se cumpla la desigualdad mínima. Y ahora es minimax en el sentido de que todos son mínimos máximos todos se alcanzan por la hipótesis topológica entonces el resultado que hemos presentado antes es una caracterización o sea equivale la de que se cumpla la desigualdad minimax a que se tenga esa hipótesis o bien simétricamente en x o las dos en x y en y. ¿Vale? Entonces es un poco la importancia de ese conjunto y sub 1 al que obligamos a que esté incluido dentro de todos los ceros que consideramos y de esa forma podemos tener una caracterización como digo de desigualdad minimax por último vamos a ver las aplicaciones en las que volvemos a, volvemos a usar la desigualdad minimax pero ahora la versión esta más general que hemos presentado eh, digamos que ahora la clave va a ser no solo usar este resultado más general sino reemplazar lo que hemos usado hasta ahora, la bola del espacio reflexivo eh, por algo un poco más general. Si directamente perdón, aplicamos el, el teorema minimax, el último que hemos visto, el más general, eh, a un problema vectorial, podemos demostrar fácilmente, básicamente es lo que hemos presentado antes, pero en caso vectorial, una versión del teorema de las Milgram, eh, en el sentido de que una forma bilineal y continua con valores en un espacio vectorial topológico permita representar cualquier operador lineal y continuo. Perdón, un operador lineal y continuo definido entre los espacios correspondientes. ¿Vale? Es un resultado totalmente análogo. Y ya si sí, con el teorema más general podemos, podemos aplicar la, la desigualdad y, y probar fácilmente este tipo de resultados. ¿Que cuando? Que cuando fijamos como espacio de llegada un espacio producto r elevado a lambda nos da un teorema minimax perdón un teorema tipo las milgram para un número arbitrario para un número arbitrario de ecuaciones variacionales Bien, me voy a permitir un, una pequeña incursión numérica eh, aprovechando porque me gustaría insistir me gustaría insistir en que eh, los resultados tipo las mil que hemos presentado tenemos por un lado la caracterización de cuándo es posible representar una forma bilineal, una aplicación bilineal eh, perdón, cuando la forma bilineal permite representar un funcional o un operador y además siempre un control de la norma. Entonces, ese control de la norma no es trivial en absoluto y de hecho permite generar esquemas numéricos que aproximan soluciones de eh, sistemas con ecuaciones variacionales eh, y además esos esquemas que aparecen son estables, en el sentido de que cuando genera un esquema de Galerkin en subespacios finitodimensionales y los subespacios finitodimensionales son lo suficientemente grandes la unión el cierre de la unión dado del espacio pues entonces eh, se generan eh, soluciones perdón sucesiones convergentes, sucesiones convergentes entonces simplemente voy a ilustrar los resultados en el caso concreto de la formulación variacional de un problema. La formulación, variacional mixta, perdón, la formulación variacional mixta de un problema consiste en considerar, por ejemplo, como aquí en un ejemplo muy simple, un problema elíptico y eh, no sólo considerar una variable, se introduce una variable auxiliar, que normalmente es la derivada o el gradiente, por el interés que tenga aplicado o directamente simplemente para obtener una formulación que, a diferencia del clásico termo de las Milgram, genera dos ecuaciones variacionales. Lo que ocurre es que desde el punto de vista numérico, los espacios que aparecen son más simples. Entonces, tiene la pequeña dificultad de que aparecen dos ecuaciones, pero a cambio, la, el tratamiento numérico es más, es más simple. Entonces, brevemente, vale. Si nosotros tenemos ese, ese problema de contorno un simple cálculo que consiste primero en introducir una nueva variable que es la derivada de la función que buscamos y básicamente usando integración por partes nos lleva, nos lleva a, a un sistema de dos ecuaciones variacionales en el que los espacios que aparecen, bueno pues son en este caso el producto de este espacio de Sobolev, las funciones en LP con derivada débil en LP por LP, F1 el correspondiente para el conjugado y F2 lo mismo obtenemos un problema de ese tipo y cuando generamos el correspondiente método de Galerkin como digo a partir de la estimación de la norma que obtenemos garantizamos estabilidad. Una forma fácil de fabricar eh, métodos de Galerkin es a partir de bases de Schauder en los correspondientes espacios en los que estamos trabajando, por ejemplo en este caso LP y el espacio de Sobolev W1P. En LP lo, la, la base habitual, la base es dejar función 1 y luego particiones diádicas del intervalo, en este caso 0,1 y funciones que valen 1 y menos 1 en cada uno de los intervalos. Y en lo, para la, los espacios de Sobolev simplemente la función 1 y las integrales perdona esto una T, rata, las integrales de, del sistema de HAR. entonces con eso, con esa base de Schauder es muy fácil generar los correspondientes subespacios finito-dimensionales, se exige, se exige, se restringe el sistema a esos subespacios finito-dimensionales y se consiguen Resolviendo sistemas de ecuaciones lineales algebraicos simples, se consiguen las soluciones eh, soluciones del sistema que aproximan tanto a la solución como a su derivada, como la, la solución como la derivada. Y además lo, los algoritmos son estables, por tanto convergentes y se obtienen aproximaciones numéricas de ese tipo. Volvemos. A, <risas> es que, en fin, yo creo que eh, siempre que se pueda, mmm, no está de más intentar encontrar una solución, aunque sea aproximada, de los problemas con que se trabaja. Y, y normalmente, eh, también, eso vuelvo a insistir, la segunda parte siempre de los resultados que obtenemos aplicando la desigualdad de Minimax, ese control de la norma, de la solución, desde el punto de vista numérico, tienen propiedades buenas. Entonces, digamos que fabricar soluciones aproximadas tampoco es en absoluto difícil, con buenas propiedades, lógicamente, claro. Bien, bueno, pues vamos entonces justamente a hacer lo que he dicho antes. No solo vamos a reemplazar el teorema más básico por el general, sino que ahora vamos a ver ¿Qué otro conjunto compacto en, algún, en alguna topología puede jugar el papel de, de la bola del espacio? Entonces, claro, el espacio es reflexivo, ¿no? Hemos dicho, en el caso del tema de las milgram tiene que serlo. Bueno, pues vamos a considerar eh, de forma más general la bola de un espacio dual. ¿vale? Un espacio de reflexivo, en particular, es dual. Bueno, dual de, de su propio dual, ¿no? Bueno, pues vamos a reemplazar la bola. Aquí trabajando en el espacio dual, la bola de alfa bola E, o sea, los vectores de norma menor, menor o igual que alfa. Vamos a, vamos a irnos a otro sitio, vamos a ver este conjunto dentro del producto de E por R. O sea, nosotros podemos considerar, porque obviamente es lo mismo, la bola de radio alfa en el espacio dual e estrella como los funcionales lineales de NR que están... ...mayorados por alfa la norma... ...o incluso de forma más general... ...vamos a considerar... ...en un espacio vectorial real... ...todos los funcionales lineales... ...mayorados por una forma... Eh, ...sublineal, por un funcional sublineal... ...subaditivo y positivamente homogéneo... ...podemos entonces como digo... ...considerar... ...en lugar del de múltiplo de la bola... ...pues simplemente los funcionales lineales... ...que están mayorados... ...por un funcional sublineal... ...se acabó, ese conjunto, conjunto gracias... ...a la versión esencial del tema de Jambana ¿no?... ...es no vacío... Eh, ...dentro de, ...del producto... ...es eh, un compacto... ...pues vamos a coger ese conjunto... ...y a ver qué información nos da... ...ahora cuando... Hablemos del tema de Jambana, bueno, de las múltiples versiones equivalentes que existen. ¿no? Una de ellas, recordemos, es que para cualquier elemento del espacio encontramos un funcional que lo norma, ¿no? un funcional de norma menor o igual que uno, donde el funcional vale justamente la norma de, del vector, o de forma un pelín más general. ¿no? En el espacio vectorial real, fijado un funcional sublineal, todo elemento del espacio elemento del espacio vale en ese lo mismo que un funcional lineal que además es más pequeño que ese o sea, un funcional que está en L, en X. Si, si queremos, podemos ver esto como un caso muy particular del teorema de Masur-Orlicz ¿no? ¿vale? Para, para el convexo en el que se considera un único punto, como queramos. Bueno, pues... Vamos entonces ya rápidamente con las aplicaciones a la programación infinita. Aquí los resultados que he presentado, parte de ellos corresponden a una tesis que se defendió el año pasado. Eh, digamos, la clave, la clave de, de los dos teoremas que vamos a comentar aquí es justamente esta reformulación equivalente del teorema de Jambana. Bien, ahí pone el tema de Hambana, a ver dónde aparece el tema de Hambana, porque hay muchos, muchos, supremos, muchas familias, pero básicamente vamos a convencernos que esto es una versión equivalente del tema de Hambana. Dice, vamos a ver, si yo tengo en un espacio vectorial real x' un funcional lineal y una familia de funcionales sublineales que están acotados, vale, están acotados, puedo considerar su supremo. Bien, pues. Eh, vamos a exigirle a X' que siempre todas sus evaluaciones queden por debajo de los supremos de la familia de funcionales sublineales bueno pues seguro que encontramos un funcional lineal que verifica esto y ahí, ahí está el tema de Hambana ¿y por qué está el teorema de Hambana? porque claro, un elemento del dual del infinito positivo y que en la función constantemente igual a 1 que está en el infinito vale 1 es justamente un funcional lineal más pequeño que un funcional sublineal del infinito cual y que lleva cada función a su supremo entonces lo que estamos diciendo aquí es que podemos encontrar un funcional más pequeño que el funcional sublineal supremo y que además y que además se puede meter aquí en medio porque está x prima l aplicado a la familia y como él es más pequeño que el supremo, estaría aquí dentro. ¿de acuerdo? O sea, un resultado de existencia de funcionales lineales que verifica una desigualdad. Seguro que es un teorema de Jampana y efectivamente lo es equivalente. Este es el teorema de Kenneth del supremo. Nosotros lo que hicimos fue extenderlo, prescindiendo de la hipótesis de su linealidad y linealidad, en términos de insubconvexidad. Entonces el resultado que se obtiene es el mismo el mismo, pero con esa hipótesis que hemos presentado antes. La familia de funciones H sub lambda menos H tiene que ser insubconvexa y con la condición de acotación puntual y la desigualdad fabricamos un funcional que cumple la misma hipótesis que el teorema de Koenig. Bien, ese tipo de resultados... Se aplica directamente, bueno, perdona. la demostración es muy simple, usando el funcional sublineal que he indicado, X, el conjunto que hemos dicho antes, y observando simplemente que la insubconvexidad de esa función que definimos, de esa forma tan simple, equivale a la de la familia. Entonces, en una línea está probado el resultado. Usando ese resultado, podemos probar, podemos probar, un resultado tipo eh, caras Kuntaker, eh, multiplicador de Lagrange o Fritz-Jones, por ejemplo, de las multiplicadores de Lagrange afirma lo siguiente si tenemos una, una función objetivo h una familia de funciones restricción h sub lambda que están puntualmente acotadas y de forma que determinan un conjunto y sub cero factible no vacío entonces, eh, el correspondiente programa no lineal que satisface una condición de Leiter de este tipo admite un punto de silla si y solo si, si solo si la familia de las restricciones junto con H menos el valor óptimo es insubconvexa en I. Digamos que un poco nos está diciendo a nivel teórico hasta dónde podemos exigir ...hasta qué tipo de convexidad podemos exigir... ...qué tipo de hipótesis... ...para que un teorema tipo de multiplicadores de Lagrange... ...sea cierto... ...que sería justo la caracterización que tenemos abajo... ...y en el caso del teorema de tipo Fritz-Jones... ...pues sería exactamente igual... ...un momentillo... ...sería exactamente igual... ...antes de presentarlo simplemente... ...hay ejemplos muy simples... ...que prueban que esa caracterización... ...claro, la caracterización, eh, está ahí la caracterización... ...pero efectivamente generaliza los resultados... Eh, de, eh, tipo multiplicador de Lagrange para otros contextos como el cuasi-convexo, eh, convexo en el sentido de fan y demás, ejemplos muy sencillitos. Y por último, como digo, el tema de Fritz-Jones en la misma línea, o sea, la validez del tema de Fritz-Jones equivale a la insubconvexidad de, de esa familia. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, muchas gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante, sobre todo la última parte que lo conozco bien pero de la tesis de Pablo uh y -huh. todo esto Y claro, eh, tú planteas, planteáis un problema de optimización en general, eh, porque puede tener infinitas restricciones eh, en donde las variables están en un espacio que no es lineal eh? A mí me parece challenging, ¿no? me parece interesante porque lo que es, tú evalúas una función objetivo evalúas unas funciones h eh, sobre puntos de un espacio en donde no hay una estructura lineal y ese acaso se puede dar ahora, el resu los resultados que sacáis están muy próximos a, a una posible noción de subgradiente que yo creo que podríais obtener porque recuerdo que para espacios métricos en donde no tienes una estructura lineal bueno, los conceptos estos de slow positivo, slow y todo esto en donde tú de alguna manera puedes definir la deriva direccional pero abajo, lo que no puedes poner es eh, la distancia, pues ponen una distancia de quesito, sí, ¿eh? pero que no, no va introducido a través de una norma, de ¿eh? una mm -hmm. estructura de Entonces yo creo que esto está cerca de, de encontrar, porque este resultado, bueno, Fitzjohn, si eh, aquí te liberas de Slater y obtienes Fitzjohn, entonces, y el otro que me parece todavía más interesante, es, está muy bien, y es una pina que es la última condición, ¿No lo tendréis a introducir sí, alguna noción a lo mejor de subgradiente en un espacio general? No lo mm -hmm. sé, esto es una pregunta, una, un comentario. ¿eh? Muy bueno, una sugerencia muy, muy útil. Pues la verdad es que no lo hemos considerado, pero que, no, no, no, no, no, pero que efectivamente. Es evidente que tú, cuando si vas a la definición de subgradiente, f de i mayor o igual que f de x más necesitas ya entrar a un concepto de gradiente pero en el fondo el gradiente multiplicado por lo menos X es una derivada direccional y la derivada direccional pues definir un espacio sin es estructura lineal que es que hacen estos, los franceses estos ¿no? Se llama, así, el, el, el Correlec, Correlec. Uh -huh. eh, y por lo tanto digamos que a lo mejor incluso ya está hecho en nuestro contexto uh -huh. en el fondo trabajas con la derivada direccional ¿no? uh -huh. Gracias eh, ¿Alguna otra pregunta? A me ha encantado, de verdad, que me la, la claridad con que cuenta sí, la claro, cosa que parece que sean fáciles. No, Transmite su ciego. Sí, Me encanta. Y, en fin, una, una pregunta muy, muy particular. Eh, nosotros últimamente estamos introduciendo en un problema de este tipo, pero muy, muy sencillo, en el que la función F asocia a cada X y el producto de cada X, Es muy, muy, muy fácil. Y eh, queríamos enfocarlo desde el punto de vista de, de la estabilidad. Es decir, en el caso, por ejemplo, en, en el que los espacios X y Y que estás considerando uno de ellos, por ejemplo, son un compacto, convexo compacto, eh, eh, o sea, el, el estudiar eh, cómo cambia el conjunto X, por ejemplo, en términos de la distancia de Houton, o sea, no cómo cambia, sino cómo repercute en el, en el valor o ¿no? en la ecuación, si se produce algún cambio de algún tipo. Cuando ese conjunto cambia por otro, medido en la distancia de factor. Uh -huh. Es decir, estudiar la estabilidad de, de ese valor supremo del ínfimo cuando cambia el X o el Y, en fin, con algún tipo de, de distancia. Estamos tratando de empezar por ahí. Cuando yo he visto, lo te me ha encantado y no sé, te quería preguntar si conoces alguna referencia o, o si crees que podría ser interesante o no, o eso no. No, no, me, me, un sitio, no, no, me parece muy interesante, idea? pero mmm, yo hasta donde sé. Ese tipo de problemas con desigualdades de mínimas, no, propiamente, o sea, estrictamente, no ya llevándolo a un sí. ejemplo concreto, a un, una situación eso. Muy en la que, en fin, como digamos nuestras formaciones, siempre en cuestiones de, de estabilidad, pues eh, tenemos un poco la curiosidad de sí. meternos por ahí. Últimamente, o sea, pero claro, eso no responde a tu pregunta. Últimamente lo que sí hay resultado de cuando hay una topología en los espacios, eh, considerar las desigualdades minimax en sus conjuntos densos y pero tal como lo planteas, pero yo creo que puede ser muy interesante. O sea, que el hecho de que no se haya... Porque digamos, yo creo que la desigualdad mínima siempre va motivada normalmente por una aplicación. O sea, en sí, eh, si solo pretendes probar algo más general sin sentido, tampoco nosotros cuando empezamos con esto fue precisamente con el teorema de las mil y demás. Entonces... Igual es que simplemente no, no ha surgido esa motivación para plantearlo de esa forma, pero yo creo que vamos que tiene toda la pinta de, de incluso vamos poder abrir un campo de trabajo interesante. ¿Mm? O sea que, gracias a vosotros. gracias quería hacer otro comentario, ¿no? es, es, vamos a ver. Lo de complex like es que me trae buenos recuerdos, porque eh, finales de los 80, el segundo artículo que yo publiqué, el primer fue en la matemática, para el segundo fue en Jota y era sobre juegos en infinitos. Era un juego bien personal de suma nula, en la que había un conjunto convexo cerrado, no necesariamente acotado. Un jugador elegía un punto, sin que lo no supiera el otro qué punto había elegido, y el otro jugador elegía una función convexa de una familia infinita que tenía. Y el pago era el valor de la función elegida por el segundo en el punto elegido por el primero. ¿no? Eso, a los pocos años, eh, Kumar que es muy productivo, publicó infinitos, sí, sí, sí. utilizaba eh, funciones como slide like y, y bueno, yo creo que no pues, ha trabajado en muchas cosas, pero es muy trabajador, muy inteligente, muy activo Pero ya me que yo porque ya me he chocó he la, la noción. ¿no? Es que de hecho tiene un trabajo también sobre el teorema de la alternativa, que, porque sí. realmente de las dos líneas esas que he indicado antes, la. La línea de Sion, que es una puramente vectorial y luego la otra, la de Fan, realmente casi bueno, casi todo no, pero una herramienta esencial en ese tipo de resultados siempre es el teorema de Hambana. El teorema de Hambana eh, de la alternativa teorema, y al final y por ejemplo tiene un resultado precisamente de la alternativa para funciones con best like que claro al final es una versión equivalente una versión equivalente del teorema de Fan y en el que la, la hipótesis es... Eh, interesante. Bueno, pues nada. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Eh... Bueno, yo tengo también algunas vale. vale, vale. pero vamos eh, generales. Eh, primero, respecto del asunto de la digresión, a mí me encanta la digresión en el sentido en el que hay muchas veces que encuentras trabajos desarrollados en un contexto muy general y luego te ponen un ejemplo y el ejemplo está en R2 y dice si hace falta tanta artillería para, no sé, este ejemplo sí, realmente cuando uno eh, o uno de los campos donde se ve claramente que necesita dimensiones infinitas es en ecuaciones diferenciales Uh -huh. No sé, yo me acuerdo en su momento, pues el teorema del punto fijo pues muy bien, pero realmente eh, la potencia la vez cuando dice no, no, es que eh, tu, tu objeto no es un punto como tal, vive en un, objeto de, en un espacio de dimensión infinita, entonces uh -huh. eh, eso está bien para, para decir, oye, que aquí la generalidad no siempre es pues por el simple hecho de generalizar, sino porque uh -huh. estás pensando en aplicaciones que necesitan cierta potencia. Y luego mmm, descubro con agrado que realmente eh, nuestros campos de interés estamos bueno, yo no sé si próximos, pero tienen una intersección eh, eh, grande y, y no solo con nosotros, con el grupo de Vicente Novo, por ejemplo, cuando yo estuve hace una semana en un tribunal de tesis de un chico que había hecho una estancia con Casai. Y, y bueno, pues eh, muchos de, de estos conceptos, eh, de estas extensiones, pues eh, se utilizaban y, y bueno, lo que ha dicho Dona de, de Minimax ahora, pues, eh, no es que estemos eh, investigando sobre el problema Minimax, sino que tratando de de modelizar una situación en la que hay incertidumbre, nos hemos encontrado con un problema en el que eh, se le puede dar la vuelta, se, se cumple la desigualdad minimal y, y, y eso, bueno, de momento tenemos solo ideas, pero, bueno, ideas y algún resultado pero, pero es interesante. Incluso la manera de definir soluciones, eh, viéndolo como el ínfimo del máximo, viéndolo como el máximo del ínfimo, dos enfoques que te, en nuestro caso nos da dos, dos conjuntos de solución, con lo cual pues el doble trabajo está, está bien. Entonces, bueno, pues eh, muy bien. Eh, estamos muy contentos de, de haberte escuchado y, mm -hmm. y, y desde luego mantendremos el contacto. Por supuesto. Eh, y en fin, no sé si queréis decir alguna cosa más. Yo si me puedo salir del guión pero quiero agradeceros vuestras preguntas porque eh, de verdad que son muy, muy productivas o sea me eh, habéis dado en clave y en cosas que yo no he reparado tal y creo que son muy interesantes y por supuesto que si podemos no no no no no no no no es sabes, sabes que justamente sabes que justamente es eh, al revés. <risa> Lo importante es una buena pregunta, siempre. Así Ahora, que, hola. La pregunta puede ser una idea que después tú desarrollarás y sufrirás. Pero. Sí. A veces hacerse preguntas incómodas. Nosotros sufrimos hace poco un mes intentando, bueno, pues nada, saber si sí o si no, simplemente, saber si, si, si encontrábamos una prueba o un y otra anécdota curiosa es que, también uno de, de mis primeros congresos, fue, pues fue el primer año que yo llegué a Alicante, o sea, que imagínate, mi, mi hijo era así, eh, en Cambridge estaba Borgoy a descarse. Y entonces yo presenté un resultado y él estuvo atento y en un momento determinado me dijo, ese teorema te sale en dos líneas aplicando el Teorima Minimax. Yo tengo un niño más lo conocía, porque como sabes, hice la tesis de teoría de juegos, pero no se me ocurrió aplicarlo a eso en concreto. Yo lo vio, claro, una persona tan dura. Me eso, te sale en los días te da toda la razón. Todo es un interesante, muy interesante, muy interesante, el tema minimax, bueno, aquí estuvo... Es que toda la teoría de juegos nace con el trabajo de Von Neumann. Lo que ocurre es que él, como lo publicó en una revista científica más, creo que en la de Aquello no tuvo difusión, uh -huh. pues hasta que no se publicó el libro de Von Neumann. Y Morgenstein, eh, la teoría de juegos, mm -hmm. parece que pasó desapercibida, pero los verdaderos... Sea, después, a, yo también eso me, me interesó la historia de los franceses dice, pero es que Bill hizo algo, pero sí, pero fue un caso particular, <risa> Max y México que era falso en general. ¿no? Pero, o sea, que, bueno, muy interesante. Es uno de los puntos muy <risa> tema. Mm -hmm. Muy bien. Muy bien, esto, pues nada. mucho y... y yo también... Yo mañana sigo. Claro. <risa> muy bien. Bueno, pues a... a... gracias de nuevo gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.